¿Cuánto tengo que pagar comisiones para mis intermediarios para llegar a la central de abajo? Este valor lo vamos a sumar Almacenaje de sacarlos de la granja para llevarlos a un almacén en donde los vamos a estar subiendo los camiones efecto de trasladarlos, ese almacenaje lo que cueste el almacenaje la mano de obra, la nómina del personal que esté ahí, energía eléctrica todo lo que tenga que ver con ese almacenaje Va a formar parte de este costo de disposición. Surtido. Le vamos a surtir. vamos a poner una. No, no, no. Es decir, la distribución. Oye, como cuando yo veía este, una, una empresa que vendía limones. La gente, los agricultores llevaban los limones. Y ellos lo único que hacían era empacarlo y venderlo. Y el diferencial en precios era impresionante. En Pero los limones los van separando. Los bonitos van para el norte con los cuaritos, Los demás se quedarán. Y así los vamos surgiendo o separando. Todo lo que inviertas en eso, lo necesitas por vender. Traslado. Traslado. Oye, tú lo llevas con tus medios propios y sí. entonces la combustible, la depreciación del equipo, el mantenimiento, el chofer, el auxiliar, los macheteros, todo eso que tenga, que tenga que ver con el traslado de producto, pónmelo aquí en tu papel de trabajo. ¿De acuerdo? Fletes en caso que tú no tengas medios propios para trasladarlo, pues vas a contratar un servicio de flete. Acarreos, que es la gente que está subiendo y bajando. Seguros, porque debe estar seguro que todo es inseguro, entonces por lo menos asegura tu mercancía para que no vayas a perder en el camino todo. En este caso dice, ahorita yo quiero determinar cuáles son los costos por vender mi limón, mis vaquitas, mi cerdito, mis manzanas. Estoy ahorita en el tiempo, a lo acabo de cosechar, y ¿cuánto tengo que gastar por vender esto que estoy cosechando? Y esos costos, ahí no vamos a incluir costos de financiamiento, ni tampoco impuestos, que serían impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Pero sí incluye cualquier costo de distribución a los propietarios, que es el costo de disposición directamente atribuye a dicha distribución, es decir, lo va a llevar el dueño. Una parte se lo lleva el dueño. Ok. Eso se refiere con costos de distribución a propietarios. Se lo va a llevar el dueño. Eso también lo vamos a incluir en mis costos de disposición. ¿Para qué quiero saber eso? Porque esto darle un valor al producto. Dije, valor razonable es el precio de venta Menos costo de disposición que todo esto. Quiere decir lo que yo gane por venderlo, menos lo que gaste por venderlo, el neto es lo que yo voy a recuperar en mi ¿De acuerdo? En el momento de la cosecha, no cuando ya vendí. Bien. Poniéndole números a la casa. Valor razonable por tonelada, me pagan 5.600 por tonelada. Ok. ¿Qué vas a incurrir para poder vender y obtener esos 5.600 por tonelada? Comisiones, almacenaje, surtido, traslado, fletes, acarreos, seguros y el total de costos de disposición 1.484 por tonelada, por cabeza, por bulto, como lo vais a vender. Por lo tanto, tu valor razonable, que es el precio de venta, menos costos de disposición, gastos de venta, es de 4.116. Por tonelada. Vamos a llamarlo ahorita por tonelada. ¿Va? Ok. Oye, ¿cuánto fue mi costo de transformación por tonelada? Por eso hice la distribución en el ejemplo del maíz. Lo tenemos que enfrentar y decir, oye, ¿ahora qué valor le voy a dar a mi producto agropecuario? A mis limones. ¿Qué valor le voy a dar? Oye, ya tengo un costo de transformación. Sí, pero la norma te dice. Compara. El valor razonable menos costos de disposición del producto agropecuario de tus limones que son 4.116 que calculamos aquí compáralo con la evaluación del activo biológico que es todo tu costo de transformación que estás prorrateando ante las toneladas que estamos de, listos para vender de limón 3.000 la tonelada del costo 4.116 es lo que vas a recuperar cuando lo vendas, por lo tanto Ahorita todavía no estás vendiendo, no has llevado el producto. Sabes que vas a ganar 1,116 de utilidad por tonelada. Y esto es el cambio que viene a ser en la normatividad contable. Porque esto que no tiene CFDI se va a registrar. Esta utilidad se registra. ¿En qué momento? Cuando estás evaluando tu inventario. Cuando estás evaluando tu producto agropecuario. ¿De acuerdo? Entonces voy a cargar, oye, quedó por arriba el valor razonable, entonces voy a aumentar el valor de mi activo biológico, producto agropecuario, limones. Limones de la siembra le podemos poner por nombre o por semana o por mes, lo que a ustedes les guste. Por eso digo que hay que conocer a fondo cómo se está determinando el manejo específico en las granjas y lo voy a mandar a ingresos y la norma te dice mándala refléjala en la utilidad o pérdida neta, pero por separado de los ingresos por la venta. Y entonces digo, bueno, entonces voy a poner una cuenta de ingresos, su cuenta utilidad por valor razonable menos costos de disposición, es decir, por evaluar mi activo biológico. Y este es un cambio radical en la forma de pensar en la normatividad, porque siempre nos decían hasta que vendas, registras la utilidad hasta que vendas, aguántate. Y en el caso del campo te dice no, cuando ya tienes tu producto agropecuario y sabes tu precio de venta, y lo que tienes que incurrir por venderlo, en ese momento, esa utilidad me reflejas en resultados y me aumentas el valor del producto agropecuario. Es un cambio en respecto a otras formas de evaluar inventarios. Oye, sí, adelante, adelante. Martín, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, de hecho, este, me, me llama la atención, no sé si podría regresar a la lámina anterior, por favor. Claro. Ahí, no, no, no, ahí estaba bien, en la última, en donde determinas la utilidad, exacto, ahí. Sí. Ahorita tenemos un tema con la tortilla, ¿no? Yo creo que dijera algún presidente, el 102% de los mexicanos consumimos tortillas, ¿no? Este... <risa> El, el precio está muy elevado. ¿Qué pasa si ahorita, por ejemplo, Minza, Maseca, dicen, ¿Sabes qué? Yo voy a reconocer esta utilidad de 1.116 millones, que voy a, que ya, ya lo tengo en la bolsa. Y alguien de acuerdo a su dedito dice que no, ajá, que porque él tiene otros datos y baja en ese, en ese momento ese precio y dices, oye, ¿Qué crees? Ya lo, es más, esto lo, lo van a hacer a lo mejor el 31 de diciembre del 2022 y así van a emitir sus estados financieros ya con estas cifras ¿eh? y a lo mejor por una política este, una política económica dicen sabes qué el precio de la tortilla o, de la, o del maíz de la, no va a ser mayor a no sé 8 pesos ¿Qué pasa si, si dices, oye, tengo que ajustar esto, pero ya, ya tengo todo registrado el 31 de diciembre? Es un punto importante, más? Juan Antonio, y gracias por comentarlo. Fíjate, primero, a la tortilla no le afectaría lo que estamos viendo, porque ya es un producto derivado de un producto agropecuario. Ahí sí, la tortilla se me aguanta al precio de venta y la utilidad no la reconozco ahorita, sino hasta que lo vendí o sea, maseca y minsa no van a tener este efecto por la harina incluso. Ni la harina ni la tortilla va a haber este impacto. ¿Quién lo va a ver? El productor del maíz. Ellos, solamente ellos, tienen este efecto. No las empresas que ya venden un producto para consumo o para producir algo de consumo. Entonces, realmente el campo es el que va a tener estos efectos. Estas empresas que son transformadoras de la materia prima, que son los insumos o productos agropecuarios, no le afectaría. Ahora dices, oye, bueno, entonces nos vamos a mi granja. Va a haber un precio controlado. Bueno, eso dijo desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, que iba a haber precios controlados. Que es lo mismo que hizo aquel, los, los ratones del otro hoyo. Pero bueno, este, el problema es cuando tienes un precio controlado, ¿quién se va a comer los costos? Si sube el maíz y no sube la tortilla, ¿a quién van a tronar? Alguien va a tronar en este mundo. Pero bueno suponiendo, bueno, vamos a controlar el precio de la tonelada de maíz, que desde mi perspectiva no podría ser porque matas al campo, ahí sí le das un tiro de grasa, pero suponiendo, vamos a poner a ocho pesos la tonelada de maíz, ahí tienes tu punto de referencia, tu valor de realización, tu valor razonable, no puede ser por arriba de los ocho pesos por tonelada, ese es tu toque y entonces vas, no vas a manejar, oye, yo lo puedo vender a 12, lo reflejo a 12, pero cuando me bajen a 8, pues no le voy a dar una pérdida, ¿no? Entonces pues ese sería el único punto. No le aplica a los productos procesados o terminados para consumo, a ellos no le aplica esta regla. Solamente al productor, al que va a vender el maíz, ¿de acuerdo? Y si hubiera un precio controlado ahí, pues ahí lo vamos a estar manejando. Ahora me dices, oye, yo hice mi evaluación al 31 de diciembre, tengo 8 pesos. Y resulta, o 12 pesos, y resulta que en enero, febrero, esos 12 pesos bajan a 8. En normas de información financiera hay una norma que es la NIF-P3, hechos posteriores. Y oye, esta, esta modificación en el precio, que tú tienes una utilidad, pero todavía no emites estados financieros en 2023, y sabes que tu precio... De... Bien, entonces, continuando con la inquietud de Juan Antonio, que me gustó, Oye, en este tema de la tortilla, la tortilla no le afectaría porque es un producto procesado, derivado del producto agropecuario que fue el maíz, no le aplicaría esto, sino a ellos sí le va a aplicar hasta que venga. Igual a los que hacen las harinas, procesan la materia prima que es el producto agropecuario, tampoco les va a aplicar esta evaluación, ¿a quién sí le va a aplicar? Al productor del maíz, solamente a él. Es decir, el producto de primera mano, por eso ese es el sector primario, actividad agropecuaria, a ese sí le va a aplicar. Y me decía Juan Antonio, oye, si yo hice mi evaluación al cierre de diciembre 2021, el bachoco en sus granjas, lo tiene el precio, ese valor razonable de 12 pesos, y resulta por X o Y circunstancias, el gobierno que ustedes eligieron, dijeron, no se puede vender por arriba de 10 pesos en enero o febrero. Si yo no he emitido estados financieros, de acuerdo a la NIP 13 de hechos posteriores, lo que ocurra posterior al cierre, antes de emitir estados financieros, como es este ejemplo, yo tendría que tomar esos valores de referencia del 2023, regresarme, hacer mi evaluación en 2022, modificar mi inventario de 2022, y ya quedé a corte. Este es el efecto de los hechos posteriores que ocurren en un ejercicio diferente, pero que me afecta un hecho que estaba presente. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro el tema, mi estimado Juan Antonio. Sí, Martín, muchas gracias. A ver, nos, nos comentas acá, dices, tengo un libro de la Universidad Veracruzana, de elementos de contabilidad veracruzana. No lo he leído, estudiado, ¿es posible que lo comparta. Claro que sí. No, estamos entre cuates, así que no hay ningún problema. Por los derechos de autor, ¿no? Total, nadie lo va a vender. Pero suena interesante, suena interesante. Todo es conocimiento, ¿no? Bueno, oye, ¿y qué pasa si yo digo mi valor razonable sigue siendo 4.116? Pero... Al momento de compararlo contra mi costo, todo lo que incurrí para darle valor a mi planta, a mi, a mi fruta, a mi árbol, a, a, madera, a mis troncos de madera, a mis cerditos que se van a ir a generar taquitos ricos. Si todo lo que incurrí por tonelada, yo incurrí en 5.000. Pero el neto que me va a quedar por ventas es de 4.116. Pues eso ya me genera una pérdida. Entonces la norma te dice, la norma nada más te dice, valúalos al valor razonable menos costos de disposición. Por lo tanto, te puede dar utilidad o te puede dar pérdida. ¿De acuerdo? Si me da pérdida, nos va a doler, ¿no? Porque antes de venderlo, ya sé que no voy a recuperar mi inversión. Y el registro contable sería, dice la norma, preséntalo dentro de la utilidad de pérdida neta. Nada más. Digo, oye, si yo estoy determinando el valor de mis ingresos a un aspecto real de negocio y aquí les voy a romper el esquema mucho, yo abriría una cuenta de ingresos, pero de naturaleza deudora, pérdida por valor razonable menos costos de disposición, porque tiene que ver con mi ingreso, no con otro ingreso, no por otro lado, como pérdida de ahí, pérdida, pérdida en el resultado integral de financiamiento estoy evaluando mi ganancia por precio de venta. Por eso la norma te da, mételo en ese resultado. Ay, ah, ¿en dónde lo pongo? No te dice ¿no? Pero oye, evaluando, si el tema es evaluación de ingresos, entonces yo lo pondría disminuyendo a mis ingresos. Y esto es nuevo, ningún otro sector lo tiene, ¿de acuerdo? Solamente el en actividades agropecuarias, ¿de acuerdo? Y disminuye el valor del inventario para dejarlo a lo que realmente voy a ganar, que son 4.116, ¿de acuerdo? Gracias, mi estimado Juan Antonio. Ahí, ahí, para que lo bajen en el chat, lo puso Juan Antonio en el libro, Elementos de Contabilidad Agropecuaria de la Universidad Veracruzana. Interesante estudiarlo, evaluarlo. Bien, recordemos, oye... Yo todo esto que hice de darle valor a un animal, una planta que va a ser productora, después darle valor al producto agropecuario, perdón, a ese activo biológico que va a ser cosechable, ya sea animal o planta, y luego se vuelve un producto agropecuario, y me tengo que meter este rollo del valor de razonable. Todo eso va enfocado a que, ¿para qué vas a usar los productos agropecuarios? inicialmente los activos de actividades de productos agrícolas se tratan como activos biológicos, solo hasta el punto de su cosecha o recolección, ¿de acuerdo? Aquí es activo biológico porque todavía cuelga del arbolito, sigue teniendo vida, sigue formando parte de, él. cuando lo desprendes, eso es la cosecha. Y cuando ya no está en el activo biológico, lo pierde en un inventario, que es tu producto agropecuario se posteriormente, cuando los productos agrícolas estén cosechados o recolectados, para ser, pasarán a ser costo de los inventarios en este momento. Y entonces nos volvemos a este negocio lineal. Y digo, oye, estos productos agropecuarios, que son mis vegetales, que yo lo hice en mi huerto, y que están valuados a valor razonable en los costos de disposición, ahora los voy a mandar a mi planta productiva para hacer mis sopas de verdura enlatadas. Va otro proceso, ¿no? Lo que decía Juan Antonio, este maíz, ahora lo, vamos a min lo llevamos a minza, ellos lo convierten en harina. Y minza se lo vende a las tortillerías, y las tortillerías lo convierten en tortilla. Ya es otro proceso. Por lo tanto, te dice lo que para el productor es un valor razonable en los costos de disposición, que es su precio de venta, en pocas palabras, precio de venta. Lo, ahora, como tú no lo estás vendiendo, lo transfieres a tu nave para producir las sopitas y entonces se vuelve el costo de materia prima. Aquí nada no más transferencia de inventario, de producto agropecuario a materia prima porque ahora sí, la planta, vamos a empezar a cortarlas, lavarlas, ponerle, ¿cómo se llaman? Los conservadores, meternos en latitas y vender. Para consumo instantáneo. ¿De acuerdo? Hay algunas limitantes al valor razonable menos costos de disposición. Dice: en ocasiones, las entidades celebran contratos para vender en una fecha futura los activos biológicos. No sé si en materia financiera ustedes conocen los futuros. Es un instrumento financiero en el cual yo puedo asegurar el precio. Algunos son opción. Yo puedo asegurar el precio de la cosecha que va a haber en diciembre o que va a haber en enero o que va a haber en julio del próximo año. Yo desde hoy digo, compro un instrumento financiero y aseguro el precio de lo que va a ocurrir dentro de un año. Dice la norma. Los precios de los contratos no necesariamente reflejan el valor razonable. Cuando, para que tú tengas un valor razonable, debe haber oferta, debe haber demanda, debe haber un mercado que podamos observar. Insisto, siempre pongo el ejemplo de la central de abastos. Alguien está ofertando, llegamos nosotros que somos los demandantes y están en un lugar en donde todo el mundo podemos ver los precios. Y se puede ver la comercialización de productos. ¿De acuerdo? Pero esa apuesta a futuro no necesariamente refleja el valor razonable de los costos de disposición, porque este tiene condiciones actuales del mercado. ¿De acuerdo? Y esa actual condición actual, ¿quién la establece? Compradores y vendedores, oferta y demanda. Por lo tanto, incluye la norma. Aunque tengas contratos a futuro, eso no vas a utilizarlo para determinar el valor razonable menos costos de disposición, excepto cuando ese valor de contrato sea menor al valor que tú estabas echando. Eso es el criterio prudencial. Nunca pongas valores por arriba por lo que pueda ocurrir. Vete al banco. Solamente en ese caso. Oye, yo tengo un costo de transformación, valuación de, de mi producto agrícola, agropecuario perdón, 5 mil. El valor de razonable menos costos de disposición, lo calculé y estaba en seis mil. Estoy ganando mil. Pero este contrato a futuro, me dice que me lo van a pagar a cinco mil quinientos. En ese caso, y solamente en ese caso, hago mi ajuste a cinco mil quinientos, no a seis mil. ¿Por qué? Porque ya tengo un contrato a futuro. ¿De acuerdo? Y aquí ya mezclamos al sector del campo con instrumentos financieros. Y ahí hay varias de estos productos que se cotizan a precio internacional, por ejemplo, el café. El café que le llamamos el commodity, que es el, hay mercados financieros para determinar el valor del café, puede servir de base para poder establecer tu valor razonable. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Ellos? Adelante, adelante. Profe, eh, cuando, cuando se obtiene la cosecha de la, del activo productor, eh, para darle el asiento contable, sería almacén contra activo o fijo productor? ¿O cómo, no. cómo yo contabilizo esa parte de la cosecha? Cuando tienes la cosecha, acuérdate, el activo biológico productor es tu activo fijo. Lo que okay. tú estás ahorita cultivando es tu activo biológico, así se llama, activo biológico, okay. que es tu cuenta de inventarios de producción en proceso. Cuando llega okay. la cosecha y retiras todo el producto agropecuario, tu cargo va a ser a inventarios su cuenta productos agropecuarios con crédito a activos biológicos es lo que es tu inventario de producción en proceso ¿de acuerdo? ok, perfecto okay. gracias a ti, dice la evaluación del valor razonable en los costos de disposición de los activos biológicos puede facilitarse si estos se agrupan de acuerdo con sus atributos significativos tales como calidad y edad hablando de animales, la entidad debe seleccionar los atributos similares a los utilizados por los participantes en el mercado para los distintos activos biológicos. O sea, los puedes poner por grupos, ¿no? Este, por ejemplo, el epazote, el... ¿Qué otras? ¿cuáles son las que fundimos? Confundimos, perdón, cilantro y epazote, ¿no? Y este, todas las plantitas que se comen, ¿no? Eh, lo que comía Popeye, ¿era marihuana? No. ¿Era qué comía Popeye? Ah, espinacas. Entonces pues pueden ser similares, los puedes poner por grupo para hacer la evaluación. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Si el valor razonable menos costos de disposición es del lugar en el que se venderá el producto agropecuario y no del lugar en donde se encuentra el mismo, debe ajustarse por los costos de transporte. Oye eso lo, lo aclara la norma pero ya está dentro de los costos de disposición no si el mercado es en, por ejemplo vamos con Enrique Corona y traemos el aguacate de Michoacán y lo voy a vender en Puebla entonces mi, mi valor razonable es muy diferente a lo que se vende allá a lo que se vende acá, por eso dice tenemos que meterle el valor del traslado del producto digo para mí ya estaba dentro de los costos de disposición pero te hace la aclaración que debes considerar El costo de adquisición, dice, en algunas ocasiones, todo ese costo de adquisición, que insiste, es el costo de transformación, todo lo que erogaste, pues, puede ser muy similar a tu valor razonable menos costos de disposición. ¿De acuerdo? ¿Cuándo puede ocurrir eso y no tener que hacer esta evaluación de saber cuánto lo puedo vender en el mercado y establecer qué voy a gastar? Dice, cuando hay poca transformación biológica del activo biológico. Desde que incurrían los costos iniciales, tal como el caso de semillas recién sembradas antes del cierre del ejercicio. Si hay poca transformación biológica, pues no has incurrido mucho y posiblemente tú lo que vas a recuperar es muy similar a tu costo. No tendrías que hacer este ajuste. El impacto de la transformación biológica sobre el precio no es importante. Tal como cuando inicia el crecimiento de una plantación de pinos, con un ciclo de transformación biológica de muchos años. O los activos biológicos crecen, producen y se cosechan en un periodo muy corto. Cuando tienes este tipo de situaciones, pues no es necesario hacer esa evaluación al valor razonable en los costos de disposición. Yo le digo que esta es una puerta de salida de emergencia. ¿no? Ah, ya, ya descanse. Pero va a depender de las situaciones específicas de los activos biológicos. Ahora entremos en materia de subsidios gubernamentales. El gobierno siempre ha apapachado al campo, a los agricultores, a los ganaderos. Bueno, excepto este, porque dicen que había mucha corrupción. Pero bueno, hay muchos recursos. Incluso hay uno, este hay una... ¿Cómo se llama? Un fideicomiso. Se me fue el nombre del fideicomiso, que es FIRA. Ah, se me fue. ¿Te acuerdas que antes existía Rural En donde había recursos. Era un banco de segundo piso, es decir, no era para sí, para mí, que comercializamos que vamos a depositar o vamos a retirar, sino para era de fomento. Y hace muchos años surgió este fideicomiso, se me olvidó el nombre, este, pero tiene que ver con el campo. Entonces, FIRA puede darte dinero. Este dinero proviene de impuestos, es decir, es un estímulo fiscal de todo lo que he pagamos los mexicanos, excepto Antonio, porque ya ven que ayer decía que hay que este, depositar por Paypal y pagar por Paypal para no pagar impuestos. Y decimos, oye, esos recursos del gobierno son destinados a apoyar a ciertas actividades económicas como hasta antes de este gobierno existía por medio de la Secretaría de Economía, el INADEM, en donde otorgaban recursos a productores, no solo al campo, sino de diferentes negocios que tuvieran un impacto importante en sus regiones. Ahí aprendí incluso, pues me metí a ver cómo bajar recursos y la primera vez que lo hice, pues no lo hice tan mal, pude sacar dos millones de pesos de ahí. Y empecé a entender esto de los estímulos fiscales. Y la norma te dice, oye, puede haber subsidios del gobierno, dinero que entreguen a la, a la actividad agropecuaria, para comprar, para alimentar activos biológicos, para comprar maquinaria, para dar el campo, para comprar semillas. Entonces ese dinero proviene del gobierno, más bien proviene de nosotros, sanitado por el gobierno, porque son recursos de impuestos. Pero la característica es de que es a fondo perdido, es eso fondo perdido que no lo vas a devolver generalmente, pero en todo estímulo ¿no? va a haber reglas de operación. Tienes que hacer esto. Su objetivo es incentivar o motivar o apoyar al campo, porque estamos hablando de la alimentación del pueblo. Si no cumples si desvías los recursos, si no cumples me lo devuelves. Y va a depender del programa, del estímulo, pero generalmente es dinero al campo para que lo utilicen para producir y apoyar al campo. Bueno, esos subsidios gubernamentales, dinero que estamos recibiendo, ¿Cómo lo registraríamos? Y por eso viene la norma de decirte, a ver, cuando tengas este tipo de situaciones, el requisito contable o oh, la operación tiene que seguir esta red. Debe reconocerse como ingreso únicamente cuando las condiciones de recibirlo se cumplan y sea exigible. Es decir, ya cumplí y, por eh, el eh, bueno, acuerdo, ya tengo derecho a obtener ese recurso que no va a ser devuelto al gobierno.